Ella no tenía la impresión de alguien que la hubiese tenido antes. A lo mejor su, su, su, su mamá biológica como tal tuvo que cogerla para entregársela a alguien. Ese alguien que no debió ser de muy lejos, la dejó en el hospital. En el hospital, la enfermera que la cogió fue Isabel Servino. Y después, yo supongo que no haya pasado por muchas manos, pero ella como tal, Temporalmente, en relación a me aceptó. Hubo una empatía o una, un sentimiento de aceptación en aquel momento, el mismo día que nosotros, Que me la trajeron del hospital, a mi vez, digo, bueno, nos vamos a quedar juntas, vamos a ver hasta dónde llegamos juntos. Y te digo que fue una, una situación, una empatía así que me, me agradó me agradó que me, la, como, como la como una niña no sé como si la hubiera tenido yo como si, como si hubiera sido mía. No ha sido parte del respeto, nunca ha sido contestona, ni malhablada, ni... al contrario, una gente cariñosa. Ella pasa, yo le digo que si ella, que cuando yo no esté, ¿a quién le va a tocar la cara? Porque a ella le encanta pasar. Eh, como quiere que sea su la noticia, eh, es un poco difícil a de su libro. Pero yo creo que precisamente la acogida que tuve en la familia desde siempre eh, ayudó un poco como a atenuar esa incertidumbre esa que siempre queda ¿no? de, de cosas que, que se sabrán, o no se sabrán. Y eh, para mí mi mamá eh, yo te decía, doy eh, gracias a Dios por ella y le decía a ustedes que, que todos tenemos un libro de la vida y creo que en el estaba escrito que ella era la persona escogida para ser mi mamá. Y la familia también. O sea, eso no cambió nada. O sea, ese primer momento fue un poco fuerte por las luchas que vienen, ¿no? Porque bueno, después de tantos años, tener ese conocimiento. Pero también entienden una noticia que para darle también para la otra parte es compleja. O sea, cómo se va, cómo va a reaccionar la persona. También eso también es comprensible, ¿no? No sea el momento adecuado. Parece a veces algo de novela, ¿no? Cuando uno ve la novela y tú y la gente dice es un conflicto. Porque cuando se lo digo, no ahora, no después. Cuando tengas cuando sea más grande, cuando se mire. Es una noticia que en cualquier momento es difícil de dar. Entonces un tanto me puse en ese lugar también y dije, bueno, realmente es completo, pero te digo que no, me la han cambiado nada, mi mamá, un poquito de gracias a Dios de por ella, por sus 80 años, el 3 de enero, y eh, por mi familia, por mis tías, por mi prima, que siempre, eh, yo era la niña de la casa, Y eh, por la comida que me dieron, y yo creo que eso ayudó a que no que hubiera un cambio, diferente este al contrario, eh, con mucha gratitud, con mucha gratitud a Dios por la comida que me dio, y porque estoy aquí.